¿Cuántas versiones de Spider-Man hay? Hay un montón y al parecer Disney quiere meterlas todos en la misma serie Así que en este video te resumiré Más Spider-Man, la saga de más o últimas Spider-Man, como quieras en este capítulo Peter busca a Madres para ir a la school y vemos que sufre el pibe, sufre de bullying de unos pibes que no interesan y vemos que más tiene un padre y probablemente su madre ya no está. Y van yendo pero al toque ven que en la torre Oscar está subiendo uno de esos robots que vemos que lo estaba manejando el viejo Mike y quiere eliminar a Norman Osborne. No sé el por qué, pero bueno. Y bueno, Peter va hacia allá y llega y lo detiene. Saca el robot mayor al techo y se explota. Mientras pasa esto, Miles estaba ahí, ¿no? choca con el viejo Smike, que se le cae un tubito de estos, y el pibe lo recoge, pero el viejo se va, sin ¿sí no Y a estas alturas ya podemos pensar que cualquiera puede ser Spider-Man. Beca es Spider-Man, y Miles de un segundo al otro ya aprendió a hacer todas esas acrobacias sin enfermarse primero ni nada. Cosa que se contradice con lo que vimos en los cortos. Mais evita que Spy se estampe contra el piso y lo deja ahí. Después sabemos que el viejo Mais se había afanado las arañas y Oscar para entregárselas a Yakal, pero falta una de esas, que es la misma que le picó a Mais. Mientras Peter estaba investigando, Mais le ha mandado un sky y le dice que quiere mostrarle algo y Peter lo falla. Y aparentemente el personaje de Gangly no existe y Miles aparece y le revela su rostro a Peter. Ay, ah, y Mai se hizo un traje en menos de unos minutos Contradiciéndose con lo que le pasó a Peter que se tardó más de semanas en hacerse un traje También le muestra los poderes y también le revela su identidad a las dos chicas Bueno, el, el vive, hace el bien con todo el, el vecindario, haciendo las cosas cotidianas, ¿no? Pero es novato y no le sale tan bien Pero toque el Spy Negro vea los mismos bullies que los jodidos Y que estaban ahí a hacer lo mismo a otro más pequeño Spider-Negro los frena pero se quiere pasar la raya o sea, la raya los amenaza y llega el Spider-Man posta y mientras ellos dos hablan al toque cae el robot gigante que lo maneja el viejo Smite pero al siguiente toque cae otro robot gigante que lo maneja el pie Smite y como estos dos no se ponen de acuerdo es que lo ve primero y lo de otro pelan todas las armaduras y se enfrentan entre ellos. Justo en el caos se pasa que se destruye la casa de Miles y de su padre está a punto de caer, pero Miles lo salva. El robot la agarre y... Spy lo detiene, pero el Pide Smile en el pecho tiene una especie de vórtice y se lo chupa todo Pero ya vemos el poder Super Saiyajin que tiene Miles Morales El Venom Black Lo cual hace pija a los dos robots gigantes Pero bueno, a toque se levanta El robot de del Pide Smile se va a la mierda Y el robot del viejo Smite se choca y se queda Y ya no sirve para nada Se choca con los más pibes, pero bueno, justo aparece S.M.I.E. morales Y aparece el Spy en la posta y lo detiene El viejo Smite cae preso y Mike está feliz con su padre. Mientras Vejo está en la cárcel, ve a, a Mike Warren. Sí, y que estaba trabajando antes, ¿no? ¿Cómo está la cárcel? No sé, es un misterio. Pero no lo sabemos. Viene el pibes, Mike, ha fallado, no manos ¿no? Y bueno, es Spider-Man poster y el Spider-Man ultimate, y aprenden a trabajar juntos. Y ya trasladamos al capítulo 10. En donde dos Spies se enfrenta de inmediato con otro villano, el Scorpion. Que ya en este capítulo parece que no es significante para la trama. Lo cual solo vemos corriendo de un lado a otro, y parece que él estaba siendo perseguido por Craven, el cazador. y Quiere cazar a la daña, no a más, sino al verdadero. Tiene muchos enfrentamientos con Craven, el cazador. Al decir verdad, el diseño no me agrada mucho, no sé qué está con ese brazo de cable, no sé, pero bueno parece parecer Kevin tiene mucho tiempo libre y pone trampas en toda la ciudad aparentemente tiene el programa de televisión así como los comics ultime y también lo transmiten en vivo además de que tiene mucho tiempo libre en la ciudad también tiene tiempo libre de poner trampas en las cantadillas pero ese man lo tiene sin mucho inconveniente hace o sea, poco preocupen pues, al toque se lleva a Kevin el cazador y tiene más alerta pero luego Kraven revela en el último momento de su arma más poderosa el Búmena. que no se tiene Spiderman, que no sé por qué no lo hizo antes pero bueno, y también le echa el gas el gas de espantapajos a Miles modales los que más ve Alucinaciones y todo eso Que al morirse de miedo Que al asustarse tanto Más se hace invisible Spidey negro Sufre alucinaciones Y ve a spider Como una criatura monstruosa Pero Spiderman le dice Que es su amigo Que es Peter Parker Y si Le revela al toque Su identidad secreta ya, yeah. Miles. Soy Spider-Man. Ya trabajando juntos van a buscar a Kraven el Cazador, que estaba en el zoológico y había cazado a una rehén que está ahí. Se levanta con los dones, pero luego en el cielo. Se enfrentan en a Kevin el Cazador, pero lo rota al toque. Y justo aparece Norman Osborn, y justo aparece el buitre y... Inconsciente... y la hacen dormir a Spiderman. Y vemos que Spiderman está adaptado junto a Kraven el Cazador. Ay, ah, qué pasó con Miles? Ah, ya aparece. Norman aparentemente quiere extraer la sangre de Spider-Man, pero llega más y se lo detiene. El buitre lo busca, pero no ve hacia dónde y bueno, le pega. En buena incipididad hace en lo que sea y el buitre justo le tira su buitre sónico justo a algo que explotaba. Y el lugar explota. Los dos se escapan, los dos se escapan y spider lo ve todavía atado a Kraven el cazador. Y como en ambos son héroes, lo liberan y justo en el medio hay una explosión que lo pierde de vista a Kraven y se va. Los Spider-Man también se van. Vemos que Yamai ya puede controlar su poder invisibilidad. Y ya vemos que Peter y Maya son más amigos que nunca. Y ya son... están de acuerdo que los dos sigan Spider-Man. ¿no? Y así termina el capítulo 10. Después el capítulo 11, que es re básico. Que no sé, ni siquiera es básico. Es un especial de Halloween. Un ¿no? spider tiene que prepararse para ir a, al valle de Halloween de la escuela eso, Pero bueno, justo lleno allá, al toque se encuentra con un Hombre lo O Men Vemos que tiene una gema, creo que es la fuente de su poder. Tenemos aquí la participación de un personaje de los Vengadores. Hulk. No sé qué tiene que ver Hulk con Halloween o con Men pero no sé, lo posible porque sí. Y vemos que el lobo hombre absorbe toda la energía gama de Hulk y hace a Hulk de transformarse y volviendo a ser humano. Y eso es todo. Mayormente vemos a spider con Bruce Banner y nos vemos mucho. Bueno, el hombre lobo vuelve a su escuela. no Vuelve a su escuela a atacar a todos los pibes y parece que Rasguñan a mucha gente. Y en vez de san gracias a morir, no lo hace convertirse en hombres lobos también. Así que ya son cuatro hombres lobos contra Spiderman y Hulk que voy a transformar. Ah, también estaba Gwen Stacy y Harry. Y bueno, gracias a las herramientas que hay en Horizon y a la ayuda de los pibes, hace que ya Spiderman le quite la gema de una vez a Menworth y vuelve a transformarse en humano. Que yo Joe Jason, el pibe que vimos que era un estudiante de Oscar o algo así, pero algo pasa aún más cosas muy ridícula es que pasa que la energía del cristal tenía el hall y se transformó en el lobo hall no sé quién se le ocurrió esto pero bueno a bueno, veces ya el hall el lobo nomina a los otros homelobos para acá a los pibes y después pero bueno no el toque de da cristal y con el cristal ya le saca toda la energía del lobo y vuelve a ser hall ahí también a los demás pibes que se había convertido en lobo y bueno ya le da el cristal al pibe que no sabemos cómo se ha transformado solo había sacado el vídeo se lo tocó o que mierda devuelve cristal a normal normal y listo devuelve a cristal a normal y listo no sabemos si él lo ha echado o que no sé qué le ha pasado igual ya el pibe eso este no interesa en la serie y hasta terminó el capítulo 11 pero luego sí en, en el capítulo 12 que esta vez parece un especial de verano o algo así Comienza Spidey cambiándose el traje ya a su traje de dormir, pero justo de repente se choca con un tipo Vemos que mete algo en la mochila y después cae preso. En la siguiente escena, ya Peter va a café a visitar a Harry y vemos que este pibe fabricó un oportuno guante que hace congelar cualquier cosa. Y Peter encuentra las gemas de mochila y pregunta de dónde salió ni nada, y Harry ve que. Eso oportunamente le puede servir para el guante para tener máxima potencia para congelar todo. Lo justo aparece el tipo raro de cómo cago se ha librado de la policía. La afana del guante a Harry así no va a dar nada. Y se lo pone se lo pone y congela todo. Así se convierte en, eh, en, en cada juez Bueno, llamémoslo Mr. Frío. Mr. Frío es malo. Es un ladrón básicamente y quiere congelar todo. Ah, y sabemos que este tipo trabaja para Hammerhead. También Mr. Frío ya cambia de apariencia. Parece que ya no quiere trabajar más para Hammerhead, así que ya lo congela todo Lo justo para ese fire. No es spider para detenerlo. Y si tiene superior también. Pero bueno, pero ya en parte de segundo, Mr. frío congela a Spider-Man y se larga de ahí. No tranquilos, ahí aparece Harry para ayudar a Spider-Man. Después tiene su segundo enfrentamiento con Mr. Frío y vemos que puede salir cualquier pavada que salga del one Puede hacer dagas de hielo, un escudo con hielo, bola de hielo y coge roxa con hielo. Después Peter pide ayuda a Harry y vemos que Harry se hizo una espada, una espada de lava. Nada la lava hace eso, intuye a que se da un personaje pronto. Y ya que con la tragedia de Harry ya se hizo tarañas calientes para derretir a Mr. Frío. Pero Mr. Frío se recalienta y se convierte en un monstruo de hielo gigante. Pero aparece de la nada Harry con un traje, con un traje tron y ya una espada. Apúntele bien. Pero no sirve para nada, queda derrotado fácilmente por Viste Frío. Así que Spidey conduce una tía, usa la espada y derrota ya rápidamente a Vista Frío y se vuelve a la mierda. Y ya le quitan el guante y bueno, a Frío ya se cae preso. Y así termina este capítulo, 12, bastante grande. Y ahora pasamos al capítulo 14. Esta vez que Spider-Man estaba siendo tranquilo, como siempre, pero justo aparece otro villano, que no es spider -Man. El hombre absorbente o absorbe, todo, absorbe más, que es un enemigo de Hulk y tiene poder de absorber todo, como otro personaje que no hay decir. Después aparece un personaje que no es relevante para la serie, pero lo que sí, Screenboard, que es una piba que hace bromas para grabar videos de internet. Su única motivación parece que es hacer que eran ridículas spider o algo así. Pero después ya no se revela que es Lizala la que vemos que tiene las mismas cejas, así que sí. Y si ya graba los videos para subirlos a internet. Y lo ven todos que vino lo veíamos. Ahí descubrimos que el, el tipo absorbente también trabaja para Hammerhead. Vemos que Robbie Robertson quiere inaugurar un edificio o algo así y ahí aparece Screamboard controlando esa grúa o algo así. Y me parece que sabe más y se cae pues, para Spy en la sala, pero la, era toda una broma para que Spy se caiga de cemento y para promocionar para que todos vean los videos en internet. Pero no sé muy bien cómo el hombre absorbente descubre que, que Screamboard es una chica de secundaria y que va en esa secundaria a Mitam. ¿no? La cual dice que se pone el traje y pide ayuda de Niña Spiderman y ahí va. Bueno, escribo las de frente pero igual no sirva nada y justo llega spiderman pero el hombre solvente a, a sobre las de las telarañas spiderman y las encuentra pero spiderman le tira a su, a su quita telaraña y lo disuelve pero el hombre solvente rata a los dos pibes y se lo lleva Mientras el hombre absorbente ha raptado a los dos niños, Scrimbo le revela a su amigo Randy, que es su amiga Lizala, ¿no? Y dice que usa esa identidad solo para llamar la atención y para que todos lo... la vieran otra vez, ¿no? Creo que es poco justificable, ¿no? Y bueno, ahí llega Spider y ve a los dos atados. amenaza con ya eh, matarlos ahí, ahogándolos en ese cemento, ¿no? Y ahí aparece Hammer. Y ahí ya procede con el plan. Spider rescata a los dos y hace frente el hombre absorbente. Spyder lo engaña y se espada junto a algo que parece agua, pero eso al el hombre solamente lo golpea ahí Parece que se quema, se derrite y aparentemente muere Y a nadie parece llamar la atención y a nadie parece importar la así, parece que el hombre solamente se murió Y bueno, Hammerhead aparece controlando a la robot grúa ese Pero aparentemente parece que la Scream Ball esta eh, controla ese, a la grúa Y ahí lo detienen y bueno Spider con la telaraña tira a Hammerhead al cemento Bueno Scream Ball le agradece a Spiderman por la ayuda y bueno ahí le revela su rostro a Spiderman Aparentemente se sorprende y el rostro también lo vio Hammerhead No sé si Hammerhead sabía Sabía que la chica iba a la escuela Pero no sabía había visto su rostro Ni sabía su nombre Y bueno, vamos a Peter a Harry viendo el video de ¿no? Y así termina este capítulo 14 Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy te ha gustado un poco, dale un me gusta Compártelo, suscríbete si quieres más videos como este Y bueno, para el siguiente video Adiós un review sobre la saga de Dog Así que bueno, eso es todo Chau